de atendernos. Eh, Expresidente, economista, muchas gracias. Quiero eh, eh, decirle a usted que a esta hora también eh, nos acompañan varios representantes de diferentes medios de comunicación que retransmiten esta entrevista. Eh, quiero saludarle, buenas tardes. Eh, voy a empezar a, rápidamente preguntándole... Eh, eh, lo que de momento circula alrededor de la Revolución Ciudadana es la carta que ha publicado ya el asambleísta Ronnie Aliaga en donde pide disculpas a la militancia y le pide disculpas a usted como máximo líder de la Revolución Ciudadana por haber salido en una fotografía en uno de sus viajes a Miami, dice él, acompañado de su novia y que una persona que es, es indicado por la justicia ecuatoriana, que está con orden de captura, eh, eh, aparecería en la fotografía compartiendo momentos con él, dice que es pariente de, de, de su pareja sentimental. Eh, ¿Cómo toma esta respuesta, expresidente economista, eh, que hace el asambleísta Royal Buenas tardes, Eduardo Laisa le saluda. Hola Eduardo, muchas gracias por esta entrevista. No entendí muy bien, Me creía que esta radio era Cariamanga, nuestro querido cantón talva pero dijiste que estaba en Loja, capital provincial. A ver, eh, eh, economista, sí, sí, estamos transmitiendo ¿no? en Cariamanga TV, que es donde hemos conversado en varias ah, oportunidades sí. con, con usted, y ahora pues ya vamos creciendo, la empresa va creciendo, tenemos ya <risa> aliados, ya esta <risa> Clip Radio, que no lleva un poco más de un mes nada más en el aire, así es que es una radio nueva. Ah, felicitaciones, felicitaciones, qué bueno que haya medios alternativos, uh -huh. pero bueno, es que la emoción de salvar a Cariamanga, Calvas, tierra tan querida, ha dicho Catamayo, Loja, Capital y toda la provincia de Loja, nuestra centinela del sur. Sí que lástima que estos sean los temas más trascendentales, cuando la gente se nos muere por no tener medicina en los hospitales, uh -huh. porque no pueden salir nuestros hijos a la calle, pero trataré de contestar lo más rápidamente posible. Creo que he cometido un error. Eh, eh, Ronnie eh, es un gran asamblista muy valiente, es el que denunció un INVEME, etcétera, pero joven y probablemente no tuvo juicio suficiente eh, en verdad este señor parece que es tío de su compañera se divorció y tiene a su novia y fue a esa fiesta pero si este señor tiene problemas con la justicia por corrupción y no podemos adelantar criterios pero al menos tiene una orden de prisión aparentemente no podía ir, eso es lo que no me dijo por eso me pido disculpas porque cuando me explicó, me explicó que era el tío de su novio, pero no me dijo que... que uh -huh. Yo le dije, bueno, yo no veo mayor problema, pero no me dijo que tenía una hora de prisión. Si tiene una hora de prisión, sí hay problema. Así que, eh, en buena hora que sea disculpado con el pueblo ecuatoriano, le agradezco que se disculpe conmigo, pero no es necesario. Y el Comité de Ética del Movimiento de Revolución Ciudadana tendrá que analizar el caso. Eh, ¿Puede el asambleísta Ronnie Laga recibir alguna sanción del Comité de Ética de la Revolución Ciudadana? Claro, depende de cómo evalúen... Error, la falta y también la actitud errónica ha sido muy consecuente en el sentido de pedir disculpas, ¿no? Ya. Eh, economista, vamos un poco ya a hablar del de, de acontecer nacional. Hace pocos días la, la presidenta de la Asamblea, la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, fue destituida. Eh, asambleístas de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, una parte de la izquierda democrática y parte de Pachacuti, eh, la sacaron de la presidencia de la Asamblea Nacional. En ese contexto, el gobierno dice que hay determinados grupos políticos del país que quieren adueñarse de los grupos de poder y que el primer paso es haber destituido a Guadalupe Llori la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Qué criterio le merece, economista? Mira, la destrucción, no solo institucional, moral, de referencia en nuestro país, no enroda la verdad, hay un desprecio absoluto por la verdad, incluso por la inteligencia, porque los que hicieron eso fueron ellos, o ya se olvidaron que se tomaron a la fuerza con policía y todo, el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí se argumentaron, a la brava, tomándose el Consejo de Participación Ciudadana, que era eh, la lazo digo, respecto a la mayoría, mayoría de cuatro entre siete. Ahora que hay 81 votos de mayoría votando con todos los procedimientos de ley, con derecho a la defensa, como dice la ley, el reglamento, algo que era insostenible una mujer como Yori, tremendamente elemental, intelectualmente, moralmente, que estaba destrozando la Asamblea, ahí se está mal. Y hacen interferencia por medio de la justicia. Recurren a la justicia para interferir en el poder legislativo. Eso es extremadamente grave. En todo caso, lo de Yori era insostenible, es una vergüenza... Nacional de las tantas que hemos tenido, ella la pusieron ahí solo por el odio a Correa, porque nunca tuvo capacidad para ese cargo, y ahí están las consecuencias, así que yo creo que se ha actuado conforme a derecho y no por desestabilizar a nadie, sino por rescatar las instituciones del país. Economista, pero también se está pidiendo, hoy hay una denuncia en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. ¿Esto va a implicar que finalmente Iván Saguiciela terminará este periodo en la Asamblea Nacional? ¿No habrá reestructuración de comisiones? Porque una de las comisiones que, según las acusaciones del Gobierno Nacional, le interesan, uh, le, le interesan básicamente a la Revolución Ciudadana es captar la comisión de fiscalización, en donde ellos están planteándose de trámite, por ejemplo, al juicio político, en contra de algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eh, bueno, siempre no vamos a locurar eh, eh, sobre locuraciones. En todo caso, quiero decirle que se han planteado varias denuncias incluso a Puerto o sea, por parte del gobierno. Si sí, tengo buena información, porque esa es otra cosa, ¿no? Que de repente diga que no, no sabía, no conozco a Jordán y no sabía que tiene una hora de prisión. Ahí está, corre mintiendo. O sea, yo estoy al otro lado del mundo. Tengo que saber que el tipo está involucrado en un caso de corrupción, tengo que acordarme su apellido, tengo que saber que tiene hora de prisión. O sea, la gente, los, los más odiadores me sobreestiman demasiado. No me sobreestimen demasiado. Por más, aunque tengo tremendo influjo psíquico, no me da para tanto, para saber todo, ¿no? En todo caso, eh, eh, creo que hay una denuncia contra Saquicena también, que se ha, deberá ser tramitada, una denuncia contra Guamaní, y, y por irregularidades que han cometido, de acuerdo al reglamento, a la ley. Se ha conformado una comisión, tendrá que evaluar, tendrá derecho a la defensa, pero habrá que tomar decisiones, porque realmente han despedazado a la Asamblea Nacional. Economista, los diálogos con los dirigentes políticos eh, de otras fuerzas, me refiero por ejemplo a Jaime Nebot, ya no ya sé, ya no sé, ya no son factibles en este momento para el país, porque ustedes al inicio de este periodo de la Asamblea Nacional aparentemente hubieron diálogos entre eh, Jaime Nebot, el mismo presidente de la República, y usted para buscar una, una forma de, eh, o para brindarle gobernabilidad al, al gobierno nacional, decían ustedes, eh, construyendo eh, algunas estructuras al interior de la Asamblea Nacional. En ese contexto, en este momento, y es muy difícil dialogar, muy difícil conversar o usted ha tenido algún tipo de acercamiento con otros líderes políticos del país no, aparentemente no realmente, si lo informamos, fue público y notorio, uh -huh. pero uno dice como si no entendemos la democracia y tampoco la consecuencia de nuestros salto cierto que hicieron Trump y cambiaron el método de John al método de Wester para atomizar la asamblea para que nadie tenga mayoría, si no teníamos mayoría nosotros, para trocarnos a nosotros le hicieron un gran daño al país y el mayor daño, escúchenme los candidatos al alcaldes, será con los consejos municipales. Eso va a ser terrible, porque va a ser totalmente atomizado por el método de Webster que privilegia a las minorías. Entonces, cuando uno no tiene mayoría absoluta, o sea, si cuando tenía mayoría absoluta y había un proyecto político que con gran apoyo en la Asamblea enrumbaba el país hacia el desarrollo, los borregos alzamal. Ahora que no hay esa mayoría, ¿qué tiene que hacer democracia? Hacer acuerdos, y aquí... No, hay un primitivismo total por ejemplo satanizan la palabra pacto uh -huh. ¿cuál es el problema de un pacto? si eso es democrático, lo importante es que sea transparente en función del país, no en función de corruptela usted escuchó hablar del pacto de la Moncloa después de la dictadura de Franco el pacto histórico en Colombia que acaba de ganar la primera vuelta, entonces no se entiende muchas veces lo que es la democracia cuando no se tiene mayoría, hay que hacer acuerdos, y para nosotros primero está el país como el agua y el aceite el social uh -huh. con los socios cristianos, peor concreto pero salíamos de una pandemia se requería gobernabilidad para vacunar para recuperar la economía se hizo, una, se hicieron conversaciones públicas, llegamos a un acuerdo que iba a ser publicado, esto fue 5 o 6 de mayo del 2000, eh, 2021, iba a ser publicado el 13 o 14 de mayo cuando se instalaba la asamblea un día antes, con todos los puntos lo único que pedimos, puedes preguntarle a cualquiera que participó en esa reunión una comisión de la verdad como lo había ofrecido eh, Lazo en una campaña ¿Quién puede temer a la verdad? Son los culpables. O sea, si nosotros fuéramos corruptos y nuestros perseguidores los honestos, debería estarse al de alegría, pues si se pide una comisión de la verdad. Porque vamos a caer muy mal nosotros y muy bien ellos. Saben que todo es mentira. Por eso tienen terror a la verdad. Eso fue lo único que pedimos. Y se lo iba a publicar en un comunicado que se redactó. Y el día anterior nos pareció lazo. Desapareció. A Neboda, con respecto a nosotros, desapareció. Y finalmente nos enteramos por redes sociales y medios de comunicación que había pactado ahí, se oscura con Izquierda Democrática Pachacuti para darle la presidencia a Pachacuti. De ahí no he vuelto a conversar, solo esa conversar conversé con Gm9 por teléfono, porque me llamaron ellos, estaba Lazo presente, y no he vuelto a conversar con negocio Pero eh, en esas circunstancias, porque al final de cuentas eh, se visora un futuro caótico al interior de la Asamblea Nacional. Denunciado por un lado el presidente actual Iván Saquicela que deberá ser investigado, la segunda presidenta también de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué posibilidades tiene el presidente de la República o el gobierno nacional de buscarle una, una alternativa a la que ustedes llaman de gobernabilidad? ¿Eso no implicaría el diálogo de los dirigentes políticos? Siempre vamos a estar abiertos al diálogo si es público, transparente, en función de patria, sin trampas, sin agendas oscuras, sin doble moral, buscando la verdad, la justicia, nos han robado la verdad, nos han robado la referencia, la situación del país es muy grave. Pero, por favor, tengamos claro que están sufriendo las consecuencias de lo que ellos mismos sembraron. Para hacernos daño a nosotros, para perjudicarnos, pusieron el método de Wester. ¿Qué significa el método de Wester? El método de Hong es que para, si usted tiene primero o segundo asamblista para ganar los dos, tiene que ganarle dos a 1 al que le sigue. Ahora uh -huh. tiene que ganar tres a uno al que le sigue. Para sacar los tres primeros asamblitos, los tres primeros concejales en las elecciones municipales, tiene que ganarle 6 a uno al que le sigue. Eso es casi imposible. Dispersaron la asamblea, como van a dispersar los consejos municipales, se pierde gobernabilidad y están las consecuencias. Uh -huh. En lugar de tener esos independientes que son en subasta, el mejor postor, se venden por un plato de lenteja, tener tres o cuatro tendencias ideológicas serias donde se pueda lograr acuerdos de fusión del país, y en buena hora, si hay una tendencia predominante con legitimidad democrática, para que el país pueda avanzar en un solo rumbo. Pero nos confunden muchas veces, y dicen, no, no, mejor para la democracia es que gane el uno la presidencia y el otro la asamblea. Y la historia de América Latina es que de esa forma se inmovilizan los países. No es que es la dialéctica, tesis, antítesis, una síntesis superior a la anterior, no, se anulan mutuamente tesis y antítesis y quedamos en nada Economista, eh, sin ningún lugar a dudas el bloque que más ha crecido en esos últimos meses al interior de la Asamblea Nacional mm. es el bloque del Frente Unido por la Esperanza que va aglutinando a algunos asambleístas entre comillas que se resintieron con las posiciones que por ejemplo tenía Pachacuti y tenía Izquierda Democrática y vienen trabajando muy de cerca con los asambleístas de la Revolución Ciudadana y en ese contexto también eh, no sé si por hacer oposición al gobierno vienen actuando de manera conjunta, vienen votando de manera conjunta con los asambleístas del Partido Social Cristiano. Voy a insistir en ese tema. ¿Eso no demandará que a un corto plazo los dirigentes, los líderes de estas organizaciones políticas se puedan sentar y plantearle alguna alternativa al país en temas, por ejemplo, como la inseguridad, en temas como la salud, donde, lo, donde ciertamente los más pobres son los más afectados, economista? Eduardo, con todo respeto, algunas precisiones. No es que nuestro bloque ha recibido ningún asamblistas nuevos, son los mismos asamblistas sí, hechos, pero pero dos, vienen consensuando otros, un poco vienen trabajando pues de, se de manera cercana ocho, seis u ocho independientes, o que se abrieron de Pachacuti, uh -huh. y con los social cristianos llevamos acuerdos puntuales, por ejemplo, la salida yo, pero como le decía eh, con el partido social cristiano, pues nos eh, no, separa un océano, en diferencia ideológica, práctica política intereses, ellos pertenecen a las élites, nosotros pertenecemos a la clase media y representamos a las grandes mayorías, pero en todo caso la después de repetir su pregunta que se me fue la idea le decía, presidente, eh, eh, en este contexto tan difícil donde el gobierno básicamente ha cerrado sus puertas, yo decía que hay algunos asambleístas ind independientes, que usted lo llama, que salieron de Pachacuti, Izquierda Democrática, que vienen trabajando de manera cercana con ustedes y al, al, al actuar, eh, por ejemplo, en esta votación para sacar a Guadalupe Llori cerca del Partido Social Cristiano, ¿no demandaría de que los líderes de estas organizaciones políticas se puedan reunir y puedan plantear una agenda legislativa que le permita al país salir de la crisis, por ejemplo, del tema de seguridad, en el tema ya, de salud? Eso es muy importante de lo que esa era la idea que se me escapaba y por eso, perdone que la vejez se me olvidan las cosas, pero no es, no es verdad, desde pequeño soy muy olvidadizo y es un mito urbano, mi me, buena memoria, pero esa es la idea, por ejemplo, usted dijo, para llegar a agendas para seguridad, seguridad constitucionalmente le corresponde al ejecutivo y créame, yo sigo gobernando, no hay nuevas leyes, eso es engaño a la gente, es un fraude, Están empezando una nueva ley que dice... Que en caso de protesta, la policía de armas no letales con bolas de plástico. No se necesita ley para eso, si son procedimientos más que estandarizados a nivel mundial. Nuestra constitución, nuestra ley más que lo permite, son cortinas de humo para disfrazar la incapacidad del gobierno. No se trata de leyes, se trata que por odio a Correa, por hundir una época, no le importó hundir al país y destrozaron toda la institucionalidad que convirtió a Ecuador en el segundo país más seguro de América Latina. Por favor, revisen estadísticas de agencias internacionales, no nuestras. ¿Pero qué, qué destruyeron? Ministerio de de Seguridad. El problema de seguridad es un problema multidimensional. No es solo más policías, no es solo más pistolas eh, para los policías. Se trata también, por ejemplo, de inteligencia para en las cárceles, para prever lo que van a hacer los cabecillas de la mafia. Verdadera rehabilitación social y destruyeron el Ministerio de Justicia. Control civil. Con resultados, con eh, eh, eh, mesa de control, como se llama en administración, para la policía, por objetivos, por circuito, su circuito. Y por eso convertimos en el Ministerio de Gobierno solo en el Ministerio del Interior, de Seguridad. Vino María Paula Romo, y por odio a Correa, para que persiguiera a Correa, le devolvieron todas las otras capacidades, gestión política, eh, contacto con la Asamblea, contacto con gobiernos locales, se dedicó a la politiquería, a repartir hospitales, a perseguirnos y descuidó totalmente a la policía. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. La policía nuevamente una república independiente, uh -huh. ahora tiene de ministro a un ex comandante de la policía, lo cual no es democrático. La, la y representación de la democracia es el poder civil uh -huh. sobre la fuerza pública. Un ministro civil en la policía, un ministro civil en las fuerzas armadas. Ahora todos son generales ¿no? que vienen de la propia fila. Es los controle. Son república independiente y ahí están las consecuencias. Economista, el Presidente de la República tiene un grave problema porque ya no tiene el control de la Asamblea Nacional y eh, al final de cuentas parece que esta nueva mayoría va a proponer al, a, el juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En ese contexto, al Presidente de la República, el único camino que le queda para buscar una alternativa de gobernar sería la muerte cruzada desde la posición que ustedes tienen de la Revolución Ciudadana. ¿Qué, ¿Cómo consideran es, esta alternativa, esta herramienta que al final de cuentas es una herramienta democrática contemplada en la Constitución? política usted la dice lo ha dicho una herramienta, herramienta democrática y constitucional perfectamente legítima que llame no pues a muerte cruzada que no es otra cosa que anticipar elecciones un recurso democrático común en las democracias parlamentarias en las, en las repúblicas parlamentarias y eh, eh, democracias parlamentarias más exactamente en nuestro caso es una innovación de la constitución de Montecristi por la necesidad del país nosotros estamos un régimen régimen perdón presidencialista fuerte ¿No? Porque hay que, desde el poder, si usted quiere cambiar las cosas, tiene que poder, eh, enfrentar poderes inmensos, económicos, mediáticos, etcétera Pero tiene que ser un poder democrático y flexible. Porque por otro lado puede venir un fraude democrático como el que hemos vivido con Moreno, con Lazo, vivimos con Lucio. Acuérdense que Lucio llegó con un discurso de izquierda y lo primero que hizo fue declararse el mejor aliado de Bush y proponer un uh -huh. tratado de libre comercio que nadie lo había propuesto en campaña. Eso es un fraude democrático, eso es engañar a la gente. Pero frente a esos fraudes, da la realidad en nuestros países, se requiere flexibilidad. No son contradictorios. Después tener algo muy fuerte y muy flexible al mismo tiempo. Entonces esa flexibilidad es la revocatoria del mandato o las elecciones anticipadas que puede llamar el presidente de la República si tiene bloqueo de la Asamblea, dada la historia de nuestro país, le insisto, o viceversa, puede convocarlo, pedirlo a la Asamblea si es que ve que hay una gran crisis económica, política y social. Pero son alternativas democráticas. Y por supuesto, que pues si el lo quiere hacer, que no lo va a hacer nunca, porque sabe que pierde, ¿no? Y ahí estaremos, como siempre, democráticamente. Mire, nos mal acostumbramos Tuvimos 10 años de estabilidad, 10 años de progreso, 10 años de armonía, de cohesión con el país, con un proyecto claro, con un rumbo definido. Y nos olvidamos del pasado, pero este era el pasado, donde eh, el presidente no tenía mayoría. Y se gobernaba, llegaba a acuerdo. Lo que pasa es que aquí... Quieren obviar a las principales fuerzas políticas y hacer lo que les da la gana. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto que ese tipos tiene que ir a juicio político. ¿No se acuerda cómo lo pusieron a la brava? ¿No se acuerda todas las trampas que han hecho al, con al Consejo de Participación Ciudadana? Se lo elegía por concurso de merecimiento. Para hacer daño a Correa, pusieron elección popular de los consejeros con grandes inconsistencias. Porque son electos popularmente, pero los puede destituir la Asamblea. Es como que a un alcalde puede destituir la Asamblea. Así han destrozado la lógica, la institucionalidad en el país. ¿no? Pierden las elecciones porque dice que llega gente cercana a nosotros. Los destituye la vez pasada. De nuevo pierden la mayoría, los vuelven a destituir con la fuerza pública. Pero por supuesto que hay son unos impostores los que están en el Consejo de Participación Ciudadana en estos momentos. Por supuesto que tienen que ir a juicio político. Economista, otra alternativa democrática que tiene el pueblo ecuatoriano cuando está en desacuerdo con los gobernantes que eh, eligió es el tema de la revocatoria del mandato y ahí por cierto hay ya una solicitud de algunas organizaciones sociales en este caso casas por Pedro Granja, que a propuesto, dice que el fin del corrido está muy cerca ha propuesto el tema de la revocatoria del mandato eh, ya ha solicitado al Consejo Nacional Electoral autorice el inicio de la recolección de fines ¿qué postura tiene respecto a ese tema de la revolución ciudadana? Ese habrá formado Pedro Grande. De repente se manda uno disparo el pobre hombre y lo que hace con la mano lo borra con el codo. Mire, nosotros vamos a apoyar toda salida legítima a este fraude, pero por Dios, vimos un fraude democrático, no perdamos la capacidad de asombro. ¿Se imaginan si a mí me hubieran electo ¿no? y hubieran descubierto cuentas secretas, empresas en paraísos fiscales? ¿Se imaginan lo que dirían todos los días los medios de comunicación? Lazo no podía ser candidato, pero como que si no pasa nada, la las más grandes corrupción no pasa nada. O es que me estoy inventando que 600 periodistas a nivel mundial, en el caso de Pandora Papers demostraron que Lazo y lo ha reconocido, tiene cuentas secretas, tiene empresas en Dakota del Sur y en otros paraísos fiscales. Y no pasa nada, solo por eso debería, debería haber renunciado, solo por eso debería tener juicio político, solo por eso debería haber revocatorio el mandato. Pero, como es funcional los intereses de la élite, sobre todo mediática y económica, hay que sostenerlo eh, por todos los medios. En todo caso, eh, otro fraude democrático. Para engañar, para ganar votos, no se puede jugar así con la gente. En 100 días resuelvo, en 100 minutos resuelvo todos los problemas. Todos los jóvenes podrían estudiar lo que les dé la gana cuando les dé la gana. Correa los obligaba a estudiar lo que él quería. Grandes mentiras. Eh, vamos a ir, No vamos a aumentar impuestos. Se redujeron impuestos a la herencia y aumentaron impuestos a la clase media. ¿Va a haber medicina? ¿Va a haber todo? No hay nada absolutamente. Van a privatizar hasta la camisa del pueblo ecuatoriano. Aunque eso sí lo dijeron en campaña. ¿eh? Uh -huh. Por todo se lo puede juzgar, menos por eso. Solo digo. Pero por el resto, por esas mentiras. Por supuesto que esos son fraudes democráticos que ameritan la revocatoria del mandato. ¿Ustedes van a las firmas si la de la revolución ciudadana? ¿Van a apoyar por, esa iniciativa? Por, por, es que con Moreno no lo dio. No lo dio. Uh -huh. Pero como Moreno todavía tenía la coraza mediática, la gente ni se enteró. Si a Moreno se le hubiera revocado el mandato, la historia del país fuera diferente. Por ejemplo, hubiéramos enfrentado tremenda pandemia con un gobierno menos incompetente, menos corrupto, menos, eh, menos incapaz. Si se ha revocatura el mandato, no es que lideraremos ni mucho menos, pero por supuesto nuestra militancia está en total libertad de apoyarlo. Economista, a propósito de lo que dijo Pedro Granja que el fin del correísmo está a la vuelta de la esquina porque el, el correísmo no existe si Correa no está en el país, yo quiero preguntarle cómo se están preparando para enfrentar las elecciones seccionales de 2023, que seguro será un termómetro importante, interesante, para verificar en qué condiciones eh, se prepara la revolución ciudadana para las elecciones generales de 2025, economista. Lea todos los tweets de Pedro Graves y me avisa cuando le ha acertado algo. <risa> bueno, <risa> ah, eh, que le habíamos mandado a pegar, que le prohibimos un libro, que lo perseguíamos. Ese es el problema, la megalomanía, ¿no? Todo, todo el mundo se cree el centro de la preocupación del gobierno de Correa. Y si, qué sé yo, eh, se divorciaba, también era culpa del gobierno, a propósito lo hicimos. O sea, ya basta, un poco de sensatez. Eh, mire, eh, sí, yo creo que estamos en mejores condiciones que hace un año. O sea, la gente se acostumbró a que arrasemos con todo, ¿no? Pero no se dan cuenta de las condiciones extremas en que hemos participado. Cualquier movimiento político normal hubiera sido aniquilado a nosotros. Nos robaron Alianza País, nos dejaron sin partido. Nos negaron tres veces el partido. Tuvimos que participar en las elecciones de 2019-2021 con un partido prestado. Cuando íbamos con Lista 5 la eliminaron o, sea, o nos acuerdan. Tuvimos que inscribirnos con Lista 1 y después devolvieron cuando ya vieron que no pudieron impedir nuestra participación Lista 5. Llevamos cinco años de persecución, yo tengo 49 juicios por, eh, penales ni Pinochet, más el Chapo Guzmán para, más el Capone juntos uh -huh. tuvieron tantos juicios, han perseguido a nuestra gente por discurso, se sacaron una hora de prisión a Ricardo Patiño, acusados de rebelión, hora de prisión contra David Ribeyneira, le metieron presa a Paola Pavón pre eh, prefecta electa de Pichincha pero como es contra no pasa nada, es la más brutal persecución política de la eh, historia moderna del país, al menos del último siglo en todo caso, pese a todo eso somos de Leo la principal fuerza política del país somos el mayor bloque legislativo y estuvimos así, de ganar las elecciones y si a mí no me sacaban una, una sentencia por incluso psíquico, horas antes de mi inscripción como candidato, le ganábamos la elección, con el lawfare uh -huh. con la guerra jurídica, la persecución uh -huh. política por medio de la justicia eh, nosotros, es decir, hubiera sido una cosa distinta libertad, si usted estuviera en la papeleta la tal nuevo, vez hasta cierto tipo. punto no es su totalidad, tiene, tiene la razón pero graja, pero el correísmo es uno con correa y es otro sin correa bueno, bueno, sin correa casi ganamos de todos modos y sin partido, <risa> en condiciones extremas. Pero ahora estamos en mucho mejor condiciones. Uh -huh. Yo creo que el 2023 vamos a tener una muy buena participación para empezar. Ni siquiera pudimos, pu pu pu pudimos poner la última vez, el 2019, en muy pocos cantones, alcaldes. Nadie quería ser alcalde. Uh -huh. Se morían en de. En 2019, piedras. por ejemplo, en Loja eso, no pusieron un candidato el, a la alcaldía. A, a mí me llaman, a mí me llaman los alcaldes con nombres codificados. Oye, habla Power Ranger para no decir su nombre, el terror que sienten por la persecución brutal que ha vivido y que lo oculta la prensa para hacerle daño a Correa. Pero ellos son los que han perseguido. En todo caso, en 2023 estamos mucho mejor preparados y yo creo que el camino a recuperar la patria es irreversible, pero el daño también es irreversible. Nos han retrasado décadas para el desarrollo. Aquí en Loja, eh, economista, ya empiezan a sonar los nombres de Juan Carlos Torres a la alcaldía de Loja y de Max Zíñides a la prefectura. Otros nombres que suenan bastante fuerte, por ejemplo, es el de Antonio García a la alcaldía del cantón Espíndola. Y en ese contexto quiero preguntarle, ¿esa es una decisión ya tomada por el Buró Nacional eh, con su visto bueno, economista? No, hemos tenido reuniones con los principales dirigentes, obviamente la directiva, que son temporales. Recuerde que hace de agosto recién, tomamos el control del compromiso socialista 5 y le cambiamos el nombre a Revolución Ciudadana. Sí. No teníamos partido hasta agosto del año pasado. Entendemos sí. lo que es eso. Entonces tuvimos que poner directivas temporales, hemos recogido firmas, se está construyendo el nuevo padrón para principios de julio hacer las eh, directivas definitivas y luego las primarias. Pero obviamente las primarias no puede ser, sentémonos y veamos qué hacemos. Para empezar, por, por novelería, tal vez no por mala fea, sino por novelería, destrozan la democracia. Nos han puesto restricciones increíbles para elecciones unipersonales, una cosa es que en elecciones pluripersonales bloque de asambleístas, concejales, usted diga hombre, mujer, eh, 25% menor de 30 años pero en elecciones unipersonales que le exigen 30% mujeres, pues 25% menores de 29 años, le están restringiendo su libertad de elección entonces las primarias pueden elegir a los mejores pero si no cumple con las cuotas, le eliminan a todos entonces a alguien tiene que supervisar eso eh, está no me está con lo que, es decir, entonces para eso, para, pero son precandidatos y se me olvidó una idea importante, Edison, perdón que lo interrumpa, uh -huh. una cosa de correrismo con Correa y sin Correa, eso sí tiene razón, pero gran. Y por eso, con toda su fuerza van a tratar de que evite, va a tratar de evitar que regrese el país, porque saben que regresamos al país, y la fuerza de Revolución Ciudadana es imparable y recuperaremos la patria. Uh -huh economista, le, voy a insistirle en este tema, en 2019 usted tenía razón Max Maxi escorrió camino a la prefectura de la provincia sin ningún candidato a alcalde, sin ningún eh, candidato a, a, a los gobiernos parroquiales, sin ningún candidato a concejal pese a ello obtuvo una importante votación por ejemplo por encima de la candidata de los socialistas que aquí ganaron la alcaldía de Loja con el extinto alcalde eh, Jorge Bailón, Maxi lo superó en votos, pero en este momento, es decir, tendrán que ellos someterse primero a las elecciones primarias y cumplir con los requisitos que están contemplados en esa reforma al Código de la Democracia, es decir, menores de 29 años, el porcentaje por de supuesto, mujeres y ese tipo de cosas. Por supuesto, es un rompecabezas, arma un rompecabezas. Estoy es de acuerdo con usted. hay que revisar, es hasta inconstitucional, pero así es la novelería, así es cuando los uh -huh. ineptos están en, en, en puestos de, de decisión, empiezan con su novelería. Entonces, como le decía, por un lado si exigen primarias, perfecto. ¿Qué pasa si en primarias eligen solamente varones para, para las alcaldías de Loja, de la provincia de Loja? ¿O solamente mayores de 30 años? Tenemos que decirle, compañero, el día lo que le da la gana, porque al final tenemos que poner 25% de jóvenes y 30% de mujeres. Entonces, es una contradicción. Estamos haciendo lo humanamente posible uh -huh. para, de la forma más democrática, presentar precandidatos, que hay una conducción política para las primarias y de esa forma cumplir, a su vez, con las restricciones legales que se han impuesto. Economista, hay un antecedente de la revolución ciudadana. En el año 2013 tenían listo ya el binomio para la prefectura y viceprefectura. Vice vino una orden desde Quito y la noche anterior al a cerrarse el periodo de inscripciones cambiaron a la viceprefecta. En el año 2017 estaba lista la, la lista, eh, estaba ya eh, todo definido en la lista de candidatos a la Asamblea Nacional, que recuerdo muy claramente lo encabezaba Miriam González. Después, faltando horas para el cierre de las inscripciones, vino un acuerdo con José Bolívar Castillo y cambió todo de momento. ¿Pueden establecerse acuerdos políticos también eh, para las elecciones seccionales? Mira, lo felicito porque usted tiene mejor, mejor memoria que yo. Además, que yo no me metí a esto como presidente. Y una de las cosas por las que quise retirarme de política, me molesta mucho. Yo estoy aquí por misión, la misión de todo político honesto, de todo periodista, de todo dirigente, de toda persona con influencia eh, sobre la sociedad en nuestros países, me refiero a América Latina, debe ser superar definitivamente 200 años de su desarrollo. Y hay mucha gente que solo está pensando en su carrera política en su objetivo. esto despierta muchas vanidades, muchas codicias, ambiciones y no me gusta, fue uno de los motivos por los que dije hasta aquí nomás. no me lanzo a la reacción de 2017, voy a Bélgica a vivir con mi familia, a, a tratar de devolverle el tiempo que le quité durante 10 años de entrega total al país, así que lo felicito usted tiene mejor memoria que yo y sabe mejor esto que yo pero en todo caso no se puede cerrar la puerta a los acuerdos sí, sí, sí. pues eso es una democracia es palo porque boga, palo porque no voga. ¿no? Uh -huh. Cuando queremos ir solo, ahí están, se creen los, los únicos, excluyentes. Uh -huh. Cuando queremos hacer alianza, ahí están, amarrando con otro lado y no le han puesto a los de su propia fila. Ya, ya sabemos cómo es eh, colonizar a todo eh, el mundo ec que, hay que hacer lo más sensato, no por el bien del movimiento Revolución Ciudadana, uh -huh. por el bien del país. Economistas, eh, tengo una pregunta que se la ha querido formular ya hace muchos años y usted ya me la acaba. El señor dice que usted no se mete en el tema de las candidaturas, pero como presidente no me metí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, he tenido que. Porque sí, yo le iba a preguntar: ¿acaso otro, usted no fue el responsable? El otro, ¿usted, el otro, ¿Usted no dio el visto bueno, por ejemplo, para la alianza del 2017 con el movimiento del Chato Castillo? ¿O acaso usted no impuso la candidatura de, de no me la asambleísta Joana Ortiz en, en, dos mil en 2021? No me pues, apoyé desde de la presidencia. Uh -huh. Sobre todo es que recuperamos compromisos socialistas sí, 5 en el 2019, casi no, nada tuve que ver con uh -huh. las candidaturas. Ahora sí estoy dándole seguimiento, uh -huh. entre otras cosas, por este rompecabezas que hay que armar, no con todas las restricciones que nos han puesto. Pero créame, pregúntele a cualquiera uh -huh. de mi círculo de allegados cuando éramos gobierno, lo que más detestaba era participar en estas cosas. Yeah. Eh, economista, ¿cabe una alianza con el Movimiento Acción Regional por la Equidad de José Bolívar Castillo? Hay una posibilidad de volverse a aliar. Eh, no, yo creo que hay mucha resistencia en nuestra militancia, en gran parte injusta. Eh, claro. Yo considero que Bolívar Castillo fue un extraordinario sí. alcalde de Loja, y más allá las palabras que hecho. No, no pero pues si usted lo está jugando, de fe de fe pues, si, si ustedes lo señalaron Castillo. a Ronnie Eliaga ah. por una foto con un prófugo de la justicia, si el hijo de José Bolívar Castillo es viceministro de Economía, pues... No, no sabía, ni siquiera lo sabía. Pero bueno, usted va a jugar por eso al, O sea, yo no voy a cambiar mi opinión de la alcaldía de Chato Castillo, claro. porque su hijo sea viceministro de Lazo. O sea, su alcaldía pero, fue... Eh, para mí de las mejores del país y a las pruebas me remito, Loja era una verdadera tacita de té y cuando ya salió, volvió a Castilla y a la alcaldía se vino para abajo bastante. Para abajo se deterioró muchísimo uh -huh. la ciudad, pero. pero eh, no, no decía porque no sea, prueba sea prueba un chato. error o sea un pecado pertenecer a este gobierno economista, lo decía porque es lo, lo que ustedes están lucho, contraponiendo, o sea, es una antítesis de del gobierno del presidente. Y no es tanto así, pues algún día, eh, presidente, a mí sí me gustará, o economista, sí me gustaría que le diga a su gente cómo está Loja, pues Loja parece que por aquí ha pasado un terremoto, es una cuestión ah, terrible es, en nuestra ciudad. Se Llegaron hasta destruir el, el, el, el festival de Loja, Cuidado. y lo peor es que se, se dejan cuentear ¿no? Ah, no, que con Correa el presupuesto está inflado, ahora es la mitad. Claro, si en lugar de llevar artistas internacionales hasta Dinamarca, llevo largas ceros de Guayaquil, voy a bajar el presupuesto. Claro. Si la apertura en lugar de ser una obra internacional, es eh, ¿cómo se llama este? El cantante, ya no olvidé el nombre, que era ministro de, de Moreno, cantando solito, van a reducir presupuesto, pero pues ya no va a ser pues festival internacional ya no se alcanzan Ajá. los objetivos Ajá. entonces hay que por favor tener visión en ese sentido, mire Loja, como Loja, es que como no, no tiene encantarillado, aguanta. porque si no colabora con el gobierno ¿no? Uh -huh. si voy a, tampoco va a jugar al, al chico, puede ser la mejor persona pero ideológicamente no vamos a estar de acuerdo porque la política económica está de acuerdo, en exacta. pero eso no va a cambiar un ápice, mi evaluación de la eh, alcaldía del Chato Castillo yo creo que ha sido de las mejores alcaldías que ha tenido López bueno yo solo le iba a decir que aquí no hay agua no hay alcantarillado hay eh, de ¿no? las costillas se caen se destruyen no es que eso ya viene una planilla eso eso usted sabe que no se hace de la noche a la mañana pues se hace en el transcurso bueno, de los años probablemente lo no no pudo hacer todo pero usted me va a decir que no está mejor que cuando estaba el chato Castillo. No, no, de ninguna manera. No, eso no. no muchas gracias. Poco. Okay. Eh, eh, Economista. Uf, <ríe> lo que sí le iba a decir es que yo también soy de la, de la gente que busca un poco la objetividad, o sea, no es que en el gobierno todo porque un funcionario está trabajando en el gobierno presentado es malo, o sea, hay, hay muy buenas hay personas, así como lo hay también, como lo vieron también en su ahora, gobierno. Ahora, yo creo que tiene sus extremos, una persona intensa. Uh -huh. Yo prefiero a alguien que tengo que estar agarrando porque va muy rápido, uh -huh. a alguien que tenga que estar empujando. No, ahora, a lo mejor sería alguien que mantenga el justo equilibrio. ¿Usted aprobaría una alianza con la Izquierda Democrática aquí en, la, en Loja, en la provincia? Habría que haber, pero en principio no. Izquierda es Democrática, el comportamiento a nivel nacional ha sido terrible. Son los peores mercaderes, ¿eh? son los peores mercaderes. Están ahí por puesto, están, les dieron eh, cerco el servicio de compras públicas y por eso están apoyando al gobierno. Y el servicio de compras públicas es como pedir las aduanas antes. No piden eso para hacer el mejor servicio, ¿no? Piden para eh, lo, eh, conseguir coimas sobre precio, eh, entregar contratos a dedo, etcétera, Es terrible. Perfecto. Economista, una última inquietud. La verdad que se me fue el tiempo muy rápido. Quisiera preguntarle a usted eh, eh, su situación actual en, en Bélgica, eh, porque usted ha señalado, dice, buscarán a toda costa que yo regrese al país. ¿Usted tiene sentencia. No sentencias? No regrese. No regrese al país. Eh, eh, usted sí. tiene sentencias en firme. Eh, yo no soy juez, no soy fiscal. Usted las conoce mejor que yo. Es decir, en determinado momento usted ha considerado la posibilidad algún momento de regresar al Ecuador. Como bueno, se lo derrumben todas estas payasadas. Y es cuestión de tiempo. Uh -huh. Y vamos a ganar todo a nivel internacional. Ayer ocurrió algo muy importante que la prensa lo ha invisibilizado. La CIDH, por excepción, como es excepcional, uh -huh. entran centenas de casos por año. Solo cinco más o menos por año le dan un tratamiento especial que manda etapas. Ahí en el sistema interamericano un caso puede durar 20 años, que para que no dure 20 años, sino dos años, eh, por excepción, cuando son casos extremadamente graves, no eh, aplica un reglamento especial. Bueno, uno de esos casos es el de Jorge Glass. O sea, el mundo está tomando conciencia de lo que pasó en Ecuador, los abusos, el atropello, la destrucción del Estado de Derecho, las eh, las invenciones que un expresidente condenado por influjo cíclico hora antes de que se inscriba como candidato, y con eso le dieron la presidencia a Lazo. Es cuestión de tiempo que todas estas payasadas se le derrumbe. Ahora sea más temprano que tarde. Entonces verá que cuando se le derrumbe, pues podremos regresar al país. Uh -huh. Mientras tanto, pues en nuestra vida hasta corre peligro. ¿no? Uh -huh. Y a mí me meten una cárcel en cuadro y no salgo vivo. Muy bien. Eh, una solo una breve reflexión de lo que va a pasar en Colombia eh, en las elecciones presidenciales de segunda vuelta. Está muy duro, muy duro. Uh -huh. Hubiera sido preferible que llegara Petro con. Obviamente yo estoy por Petro, es mi amigo personal además. Eh, con el candidato del uribismo porque polariza y hay mucha gente contra el uribismo este señor es como que si está entre los dos entonces va a captar votos uribistas todo el voto uribista se va a ir a, a este señor Hernández y con eso pues podría ganar la segunda vuelta una persona tremendamente elemental ¿eh? el Bolsonaro, el Trump de Colombia muy bien, le quiero agradecer la gentileza que ha tenido de conversar, aquí economista usted puede eh, eh, utilizar este medio de comunicación para conversar con los ciudadanos siempre, nosotros somos un medio pluralista, con gusto. Eh, a, a nosotros a, a mí me da mucho gusto que la gente no, nos respete, aquí viene gente de todas las tendencias políticas, eh, nosotros tenemos nuestra posición, pero tratamos, mientras estamos frente a las cámaras, frente a los micrófonos, de ser objetivos que, que para eso es lo que nos hemos formado y en esa línea estamos, de contribuir a, a la construcción de opinión pública competente para que nuestros ciudadanos eh, puedan no solo elegir bien, sino que también eh, nuestros pueblos se puedan desarrollar en mejores condiciones. Muy amable. Y, y Loja necesita desarrollarse, que abandonen, que ha caído Loja, provincia tan preciosa, y créame, Loja de las capitales provinciales más lindas de la patria. No se den robar las cosas, ha costado demasiado. Recuperen ese festival de Loja para empezar, hay que recuperar muchísimas cosas más. Un inmenso abrazo. Muchas gracias por esta entrevista. El economista Rafael Correa Delgado, expresidente constitucional de la República del Ecuador,